Miles de poblanos llenaron de alabanzas, color y fe el Centro Histórico de Puebla durante la procesión de Viernes Santo. Los católicos se hicieron presentes luego de dos años sin que este recorrido se llevara a cabo por la pandemia de COVID-19. La procesión se inició desde siete puntos diferentes donde se encuentran las imágenes más importantes de la Iglesia Católica. Jesús de la Misericordia de la Iglesia de la Compañía, la Virgen de los Dolores del Templo del Carmen, Jesús Nazareno de las Tres Caídas de la Parroquia de Analco, Nuestra Señora de la Soledad, el Señor de las Maravillas, y Jesús Nazareno de los templos del mismo nombre en la capital, mientras que viajó desde Tepeaca el Santo Niño Doctor. Al evento se sumó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como la arquidiócesis encabezada en Puebla por el arzobispo Víctor Sánchez. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.